¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Dani, Hoy os traigo un nuevo truco para conseguir likes en Instagram o seguidores. Yo en este caso voy a enseñaros cómo conseguir likes. Pero si queréis una cuenta, una aplicación mejor para ganar seguidores, decídmelo por los comentarios y os dejar un gran like para comunicárselo. Aquí en esta foto tenemos 25 me gustas, ¿vale? Por lo que vamos a intentar llegar a 50 por lo menos. Es que no tengo muchos seguidores, así que seguime por favor, eh, la cuenta es nueva. Y la estoy eh, mejorando, por así decirlo. Lo único que tenéis que haceros es ir abajo en la descripción a descargarse Neutrino. Esta aplicación de aquí, Neutrino, ¿vale? No creo que tenga mucha publicidad. Se, se van al... Esperad un momento. Vale, no. Se van a la descripción... Clicáis en el link que es azul, os descargáis la aplicación y se loguean, ¿vale? Con vuestra cuenta. No les va a quitar la contraseña ni nada, es totalmente seguro. Os lo aseguro de 100% porque he utilizado esta aplicación no sé cuántas veces. Así que, bueno, vamos a conseguir likes. Para conseguir likes hay que conseguir diamantitos, ¿vale? Diamantes que están aquí, que tengo 50 diamantes. Porque os lo dan a más obtener la aplicación. Si queréis podéis comprar diamantes aquí, son baratos, pero vamos a conseguirlos gratis, ¿vale? La energía, eh, mientras más likes os o sea, más likes deis a la gente y más segáis, más energía para obtener. Pero cuidadito, no dejen de seguir a la gente si vais a empezar a seguir porque ahí es cuando la energía baja y no podéis poneros likes ni nada. Eh, vale <coughs> perdón es que estoy un poco malo y... vale chicos este código que tengo aquí vale en pantalla copiarlo se lo voy a dejar yo en los comentarios copiar este código y lo ponéis aquí amor cristian cristal cristian vale copian este número de aquí y lo ponéis aquí pues una vez lo pongáis por ejemplo lo copiamos y vamos aquí y lo ponemos. Y lo, y lo estudiamos utilizando. ¿Qué, ¿Para qué sirve esto? Pues para conseguir más likes. Por ejemplo, es como un grupo que mientras más likes consiga este grupo, pues más diamantes os vais a dar. Esto de aquí abajo es para dar diamantes a otra cuenta. Bueno, ahora sí vamos a conseguir los likes. Que un like son cuatro diamantes. ¿Vale? Vamos a dar like a esta publicación. Y no me deja porque no le di like? Bueno, ahora sí. Ahí está, me han subido cuatro diamantes. Le damos like, volvemos. Le damos like, volvemos así 60 veces. ¿Vale? Nos deja una cantidad de 60 veces por día, creo. Que son una cantidad de 200 y pico diamantes. Que son bastantes. Bueno, vamos a llegar a 70 cristales. Y ahora vamos a ponernos los likes, que es lo que nos interesa, ¿no? Si queréis seguir a alguien, pues se van aquí y le siguen y ya está. Vale, le siguen y ya está, no le voy a seguir. Pero le subiría 8 cristales y así crecerían más. Eh, vale, aquí en la foto me deja ponerme 8 me gustas. Son poquitos. Vamos a poner los diez por lo menos. Vamos a ponernos los diez. A ver, creo que son 4 likes, cada, o sea, cada 2 likes es uno para nosotros, así que vamos a ponernos 4, <coughs> y por último, vale, ya una vez lleguemos a una cantidad de diamantes, ya podemos ponernos, ahí está, 11 likes, no vamos a llegar a 50, pero por lo menos, ahí está. Y veis que llegan súper rápidos los likes. Llegan ultra rápidos. Ya han llegado casi los 11. Vamos a esperar dos más. Bueno, vamos a ir entrando ya. Ahí estará. Y ya veremos que han llegado los likes, ¿vale? Eh, es alucinante esta aplicación. O sea, se las aconsejo demasiado. Y ahí está. 35 likes ya. Ya nos han subido los me gustas. Vale, pues ya está. Ahí tenéis, chicos... hoy perdón. Ahí está. La demostración de que sí sirve esta aplicación. Así que esto es todo por hoy, ¿vale? La aplicación es totalmente gratis. Se los aconsejo demasiado ya que acaban de ver que acaban de conseguir 11 likes en nada. Igual que con los seguidores. Yo puedo conseguir seguidores bastante rápido. Pero... Pero, pero, pero... Esperad un momento. Vamos a ver, vamos a intentar llegar a los 10 minutos de vídeo. Esta aplicación tarda lo suyo, ¿eh, colega? ¿Vale? Madre mía. Cuando os llegue ese mensaje, ponéis que sí, ¿vale? Y poner el código que les dije yo. El código que lo tenéis aquí en la descripción o en los comentarios también lo tendréis. Vale, vamos a... A conseguir seguidores. No me sigue, no sé por qué no me siguen. Bueno. Se pueden conseguir cristales de otra forma, sí. Pero... Os lo aconsejo conseguir haciendo likes y ya está. Porque los demás como que no los va a dejar. Porque les va a pedir si son un robot y esa mierda. Y yo creo que no va a funcionar en ninguna forma. He probado cualquier forma de dar likes, pero nada. Esta es la única aplicación que ahora mismo está funcionando decentemente. Hay otras que funcionan que os la puedo traer en el canal. Pero la mejor que está funcionando es esta. La de Hiketop es otro ejemplo que sí si funciona es totalmente igual, igual a esta, la de Hiketop. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar llegar a los 40 cristales. Es que no sé cuánto vale los seguidores. A ver, vale. Vamos a poner ponernos 40 cristales. A ver cuánto vale los seguidores. Seguro que van a costar bastante. Ahí está, o sea, vale. 359 cristales. Ponernos 10 minutos aquí para que, nos paren, para que nos sigan muchas veces seguidas. Unos 10 minutos puede llegar a conseguir unos 100 seguidores. ¿eh? 100 seguidores, 300 diamantes. Bueno. Dios, ¿cuántos etiquetados tiene este hombre Pero si ustedes os pegáis aquí la de Dios, <risa> llegáis a los 60... Madre mía, ahora no hay nadie aquí que... Llegáis a los 60 likes. Eh, creo que lo podéis conseguir. Aún así, mirad, os da un daily bonus, ¿vale? En 23 horas nos dan unos 60 diamantes gratis. Y aquí, pues, es para comprar... No sé cuánto dinero tendré. A ver si tengo el ejemplo para poder comprar. Ojalá. <coughs> Creo que no tengo dinero, pero... Vale. Creo que no tengo dinero. Estaría bien. Nada, pero nos va, a, nos va a llevar a PayPal y todo esto. Seguro que hay que comprarlo con PayPal. Por eso no podré comprarlo. No es en Play Store. Ya que en Play Store no sirve esta aplicación. No, no existe. Así que nada, chicos, los diamantes son muy caros. <risa> los diamantes son muy caros, en... me refiero al tema de seguidores, pero con likes va bastante bien. Yo me puedo poner 7 likes más y así hasta 40 y pico me gustas. Pues, eh, chicos, veis que funciona súper rápido, ¿vale? Vamos a ir recargando. Y ya lleva ya los 5 me gustas, 6 y nada, pues... Que es una deoría que esto no tarda nada, chicos, nada de nada. Y podéis empezar Instagram así de una manera bastante rápida. Esto es todo por hoy, chicos. Espero que les guste el vídeo. Si es así, darle un gran like y comentarlo aquí abajo si queréis una aplicación mejor. Si ustedes tienen ya una aplicación mucha mejor que esta, o una página, eh, lo de y por los comentarios. Me decís, oye, Brian. Tengo una mejor aplicación que esta. Me la dices y la subo. O no la subo. Depende si tú me dices que debería subirla o no. ¿Y por qué digo esto? Porque el Instagram... Instagram no, perdón. La aplicación se suele trabar cuando la utiliza bastante gente. Por esto muchos youtubers se guardan el secreto en vez de subirlo. Otros no. Otros se lo chivan y acaba estropeando la aplicación normalmente. Pero, bueno, es eso, que acaban estropeando la aplicación. No os olvidéis suscribiros al canal, que no nos falta nada, pero nada de nada para los 3100 suscriptores. Ahí lo vais a ver en pantalla. Es que no falta nada, chicos, solo darle a suscribirse y ya está. No estoy subiendo muchos vídeos últimamente por el tema de los estudios, ¿vale? Pero bueno, mirad, 100.000 visitas tenemos en un vídeo. Estoy alucinando con eso. A ver si este vídeo llega a las 1.000 visitas. mira voy a dar una cantidad de likes. 50 likes y subo otro vídeo como este, pero de una página mucho, mucho mejor. Me la estoy callando, pero la tengo. Tengo una página que nos dan unos 100 likes por hora. 50 seguidores por hora. 500 visualizaciones por hora y 20 comentarios por hora. Así que ustedes deciden... Madre mía, ¿qué me pasa en la boca? Ustedes deciden 50 likes y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.